En derecho nos ha servido mucho el uso de las tabletas porque desde hace mucho tiempo nosotros utilizábamos todos los códigos y todas las leyes eh, en libros, entonces era mucho peso para nosotros y al utilizar las tabletas podemos tener incluso jurisprudencias, tesis, leyes, códigos, la constitución en, en un solo aparato, entonces eso nos ha hecho más fácil el poder estudiar con estos aparatos.